Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tona Ich esse gerne Kuchen. Ich esse gerne Kuchen. En este video aprenderás la conjugación del verbo essen, el verbo comer. Los kids. A tu conocimiento de verbos irregulares en alemán, agregaremos un nuevo verbo muy importante de la lengua alemana, el verbo Essen. El verbo Essen es un verbo irregular y eso significa que en segunda y tercera persona singular vamos a vivir cambios en el verbo y se va a transformar alguna parte de esa palabra. El resto de la conjugación mantiene su patrón normal. Vamos a aprender la conjugación del verbo essen y como siempre agregaremos una frase de ejemplo para que te puedas imaginar la aplicación de este verbo en su acción. Partimos con... este persona singular. Ich esse. Ich esse. Zum Beispiel, ich esse gerne kuchen. Ich esse gerne kuchen. Me gusta comer tortas. Ich esse gerne kuchen. Was isst du gerne? Was isst Tú qué ¿Qué te gusta comer a ti? Was isst tú gerne. Déjame en los comentarios qué es lo que te gusta comer a ti. Was isst du gerne. Segunda persona singular. Segunda persona singular. Tú isst Aquí se nos transforma la e en una i. Tú isst Zum Beispiel. Tú isst viel. Tú ist viel. Tú comes mucho. Tú ist viel. Drita persona singular. tres persona singular. Er, así es. Nuevamente alerta. Er, así es. Is, ist. Er, sie, es. Is, ist. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque se parece mucho a la conjugación del verbo ser y estar, que es ser. Sein en alemán, donde en la tercera persona singular también por sonido, por fonética es, ella es, es, ist. Casi no se puede escuchar ninguna diferencia, aunque, aunque en la conjugación del verbo essen tenemos dos eses por lo tanto la pronunciación de tu ist es un poquito más fuerte la pronunciación de esa S pero en la práctica, en la aplicación, realmente no se escucha mucha diferencia Va a tocar entender el contexto para entender ¿Se trata de la aplicación del verbo essen o se trata del verbo SER y ESTAR? Que normalmente por contexto es muy fácil de entender o es muy fácil de deducir Volvemos a la conjugación Er, sie, es, IST Zum Beispiel Er ist einen Apfel Er ist einen Apfel Él come una manzana Er ist einen Apfel Erste Person Plural. Ya volvemos al patrón normal. Wir essen. Zum Beispiel, wir essen um 7 Uhr. Wir essen um 7 Uhr. Nosotros comemos a las 7. Wir essen um 7 Uhr. Zweite persona plural. Zweite persona plural. Ihr, vosotros o ustedes. Ihr est. Ihr est. Zum Beispiel, ihr esst heute allein, ihr esst heute allein. Vosotros, ustedes, kommen solos hoy día. Ihr esst heute allein. Dritte Person Plural. Sie, tanto ellos como usted. Sie essen, sie essen. Zum Beispiel, sie essen sehr wenig, sie essen sehr wenig. Ellos comen muy poquito. Si essen, sehr wenig. Con eso ya agregamos un nuevo verbo a tu conocimiento del alemán básico. Un verbo muy esencial para la comunicación. Un verbo que estoy segura que vas a aplicar mucho. Espero que te sea de utilidad este breve video. Si te gustó el video, como siempre, dale un like Y suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.